Buenas tardes, eh, mi nombre es Jorge García, director técnico de la empresa Egotelia. Bueno, yo vengo a hablar eh, de, también de, la otra, de otra de las partes de la fotovoltaica. ¿no? Hasta ahora, yo creo que los que estamos aquí hemos estado muy familiarizados con instalaciones fotovoltaicas eh, agrupadas en parques o, o en asociaciones más o menos grandes que producen energía para venderla a la red. ¿no? Pero bueno, Miguel ya lo ha dado un poco por entrada y quizás otra de las grandes virtudes que tiene la fotovoltaica es acercarse acercar esta generación fotovoltaica a los consumidores, ¿no? que, que ya no me hace falta tener grandes plantas, sino que puedo hacer instalaciones en las casas, en las viviendas, en los negocios para autoproducir parte de esa energía que, que me hace falta. Por lo tanto, eh, es otra de las eh, grandes ventajas que tiene la, la instalación fotovoltaica. ¿vale? Bueno, antes de entrar un poco, ahora yo con el tema del autoconsumo, a estas alturas todos hemos oído un montón de cosas del autoconsumo, está muy de moda. Yo creo que por, por entrar un poquito el por qué eh, yo creo que, que se dan esas tres circunstancias que hacen que, que, bueno, pues que, sea, o sea, que sea realmente interesante eh, eh, acometer este tipo de proyectos ahora. Eh, por un lado tenemos pues, los elevados precios de la energía, bueno, a estas alturas el telediario no lo dice todos los días, ¿no? eh, eh, muchas veces está eh, condicionado por temas geoestratégicos, geopolíticos y, y estamos desgraciadamente asistiendo a eso continuamente. Por otro lado, eh, tenemos que cada vez más eh, se está tendiendo a lo que llamamos electrificación de la demanda, es decir, que cada vez utilizamos más energía eléctrica para sustituir otro tipo de energías, ¿no? por ejemplo, el vehículo eléctrico, el sustituir las, las calderas por bombas de calor, eh, cada vez hay procesos industriales que eh, se olvidan ya de consumir combustibles fósiles y utilizan la electricidad como, como motor. ¿vale? Y por otro lado, el tema de la generación distribuida, que la generación distribuida ese contrapunto frente a las grandes plantas de producción y luego empezar a distribuir, que ha comentado también un poco migrantes que llevar la generación cerquita de los consumidores tiene un montón de ventajas, ¿no? evidentemente de pérdidas de energía, pero no solamente eso, sino que da robustez a la red porque hacemos que, que la red tenga eh, como más potencia, más fuerza eh, en todos los niveles de la, de, de la producción y de la distribución. ¿vale? Bueno, a estas alturas... Yo creo que ya todos conocemos que en lo que se refiere a precios de la energía, la fotovoltaica ya es de lejos la tecnología más barata para producir energía eléctrica. De hecho, eh, yo en, en, en el mercado ibérico ya desde 2015 se hablaba de este concepto de paridad de red. ¿Qué quiere decir esto? Que ya desde 2015 nos costaba menos autoproducir la energía con placas solares que comprarla a la red. Y desde 2015 a esta parte hemos tenido... Una circunstancia muy potente. La luz ha subido mucho y las placas han bajado mucho. Por lo tanto, hoy por hoy, por supuesto que es mucho más barato eh, producir nuestra energía eh, con paneles solares antes de, de comprarse la red. ¿eh? Respecto al tema de electrificación, lo que comentaba, eh, en los próximos años, eh, o sea, llevamos viendo cómo... Hasta hace poco era el vehículo eléctrico pequeño, luego vamos viendo cómo son los autobuses y el transporte urbano, cómo están entrando las bombas de calor en las viviendas y cada vez vemos cómo más procesos industriales están yendo hacia, el, hacia la electrificación de la demanda y todavía hay un camino, pero que va a ir rápido, todo este el mundo, hay como dos o tres vectores, tanto sobre todo en el nivel industrial y transporte, que seguramente de la mano de la acumulación y a lo mejor pues, a través del, del hidrógeno van a ayudar a eliminar esas fuentes, esa combustión de energía fósil por el uso de energía eléctrica de origen renovable. ¿Vale? Bueno, al final, con todo esto, ¿qué estamos viendo hoy? Pues de repente hay un montón de, de, de reglas en el sistema, parece el tema de autoconsumo compartido, desde Europa nos, nos hablan de compensación de excedentes, almacenamiento facilidades la comercialización, hay un montón de normas que están cambiando en el sector y eso hace que en el sector eléctrico entren nuevos actores, ¿no? ya no solamente los particulares que pueden poner en sus casitas eh, unas placas solares sino también las empresas, la administración pública, y por ende, que hablaremos también la agrupación de determinados de esos eh, usuarios, que son las comunidades energéticas, ¿no? que ahora también está muy de moda. También eh, hablaremos un poco de las comunidades energéticas, qué es y qué no es la comunidad energética, y que y que por ahí al final lo que está todo esto está llevando a que empoderar al consumidor eh, dentro de lo que es el sector energético ¿no? de una manera que el consumidor forme parte de, de, del sistema y no solamente como pagano de las facturas que nos llegan a, a final de mes ¿vale? bueno en cuanto al sector si hablamos del tema de autoconsumo tenemos ejemplos en el sector residencial eh, industrial bueno, ahora vamos pero de ejemplos muy cercanos. Es lo que quiero decir aquí es que hoy en día ya hay muchísima gente que está colocando en su casa, todos conocemos a un vecino y hay gente que me oía la comida y preguntaba, ¿y esto es rentable? Es rentable desde hace años, ¿no? Entonces, ¿Cuándo es el momento? Ya es tarde, ¿no? Corre, porque de verdad que, que tiene la oportunidad real de empezar a ahorrar dinero desde ya, ¿vale? Eh, por supuesto, también a nivel industrial. Si hablamos de rentabilidad, seguramente en entornos industriales estamos hablando de plazos de retorno de en torno a 5 años sin subvención. O sea, si ahora hablamos de subvenciones, serán incluso más cortos. Cualquier empresa, que, y, bueno, y hoy en día, desgraciadamente, con los precios de la energía, incluso más cortos. ¿vale? Pero estamos hablando que en el sector industrial, en bodegas, grupos farmacéuticos, cualquier elemento que consuma energía, eh, puede colocarse ya placas y, y pegarle un buen bocado a la factura energética de su, de su, de su empresa y de su vivienda. No solamente con la energía que deja de comprar porque la está produciendo, sino también con esa parte de la energía que sale a la red y que en determinadas condiciones se nos puede compensar en la factura. Desgraciadamente, eso no está del todo resuelto para todos los tamaños de instalación. Aquí también tenemos el problema que comentaba Miguel del de acceso a las redes. Cuando hablamos de instalaciones de más de 100 kW, la compensación de excedentes, ya hay algún palito por ahí que, que todavía el sector eléctrico tenemos que terminar de, de convencerles de que, de que nos las quite. ¿no? Pero que eh, podemos empezar a ahorrar dinero desde ya, no solamente con lo que dejamos de comprar, sino con aquellos excedentes que entregamos al, al, al, a la red y que de forma muy sencilla nos abonan en la propia factura, sin tener que hacer facturas adicionales. ¿Vale? Eh, bueno, y dentro de lo que es el sector servicios o administración pública. Pues también, es verdad que, que cada vez más hay, son los ayuntamientos, diputaciones, eh, hospitales, eh, eh, un montón de, de escuelas, institutos, se, se están apuntando un mundo de la fotovoltaica y, y yo creo que en el sector esto se está viendo con, con, con mucha fuerza, con mucho interés y bueno, pues animamos a que la gente lo siga haciendo lo siga haciendo así. Si alguien dice, pues que hay, hay gente que todavía piensa que esto es muy difícil o es que... Bueno, al final, como todo, eh, tienes que ponerte en manos de, de empresas especializadas en el sector, gente que sabe hacerlo, pero realmente hay, hay en España muchísima capacidad eh, para poder hacer esto y yo diría que incluso somos ejemplo de otros países de la Unión Europea en cuanto a la experiencia y capacidad de empresas que en toda la cadena de valor de la estación fotovoltaica pueden dar solución para esto. ¿vale? bueno eh, Aquí ya hablo de que podemos hacer autoconsumos y casi todos a nivel individual para mi casa para mi empresa, para mi ayuntamiento, aparece el, el concepto de las comunidades energéticas, aquí me falta una ahí, de las comunidades energéticas, ¿qué es esto las comunidades energéticas? ¿vale? Pues la, la comunidad energética eh, bueno, es, eh, es un concepto que se acuña dentro de la Unión Europea hace no demasiado tiempo, en el que eh, posibilitan eh, que se junten una serie de personas, personas e instituciones, personas, instituciones y empresas para producir, comprar o distribuir su propia energía, ¿vale? Esto pues parece una cosa más o menos sencilla, pero dentro del mercado regulado de la energía pues es un cambio de paradigmas radical, o sea, en este país la venta de energía o la producción de energía o la distribución de energía estaba en manos de, de, de seis empresas, es que era así, ¿no? Entonces de repente ya nos dejan que nos juntemos para hacer estas cosas y además... Eh, una, una cosa importante es que eh, dicen que conceptualmente eh, ha de ser un grupo de, de, de personas, empresas, que, que se junten sin que tenga que predominar el componente económico, sino que lo que quieren es, eh, o sea, no, no, tengan, no están buscando un lucro por, por esa actividad, sino un ahorro para sus para sus empresas, un efecto ambiental, un ahorro para su sociedad, y eso es importante. ¿vale? Y aquí aparecen dos figuras, que es la Comunidad Ciudadana de Energía o las Comunidades de energías Renovables, bueno, esto la presentación la tenéis, no me no voy a poner a leer todo, ¿eh? lo tenéis ahí, y si no, eh, pero que de alguna manera vienen a, a hacer un poco una pequeña extensión en que, oye, yo me circunscribo a producir mi energía y consumirla, o luego quiero hacer, por ejemplo, otras cosas como lo que es la compra agrupada de energía, la distribución, se pueden hacer muchas cosas dentro del sector de la energía que hasta hace poco no se podían hacer, ¿vale? eh, eh, Como digo, hay diferencias un poco más técnicas de qué es una cosa y qué es otra, ¿vale? y un montón de, de, de normas que desde la Unión Europea se han puesto en marcha y que cada uno de los países que formamos parte de la Unión Europea están transponiendo y alguna todavía está pendiente. Quiero decir que el hecho de que existan las agrupaciones de gente que se interese en producir energía para autoconsumo o para autogestionarse todavía va a tener más recorrido en los próximos, en los próximos años sin ninguna duda. ¿vale? Eh, en, en el fondo, lo que estamos hablando son entidades jurídicas que pueden ser muy sencillitas, puede ser una cooperativa, puede ser una asociación, o sea, no tiene por qué ser una cosa muy compleja, que, que, que tienen una participación abierta y voluntaria, ¿no? De que ahí todo el mundo lo hace porque le da la gana. Y, y además es abierta y están gestionadas por ellos mismos. Y aquí me a decir un poco algunas cosas que están apareciendo en el sector y que le llaman comunidad energética que no lo son. Es decir, oye, en mi pueblo ha aparecido una grandísima distribuidora que ha dicho que va a montar una comunidad energética para el pueblo. Eso no es. Eso es una instalación que es propiedad de Unión Eléctrica Segoviana, que han hecho ellos, y que esa energía se la vende al pueblo. Pero esa instalación, si no es propiedad del pueblo, si no la gestiona el pueblo, y si no la, la, la está eh, sufragando el pueblo, no es una comunidad, sino es una empresa que a montar una instalación de placas solares, bendito sea Dios, en lugar de producir de otra manera, pero que no es eso. ¿vale? Lo potente de esto es, como decía, empoderar a, a, a, la ciudad, a la ciudadanía, que forme parte del proyecto y que, eh, de alguna manera, eh, podamos, mmm, como digo, eh, ahorrarnos un dinero en la factura, contribuir a, a objetivos medioambientales y, por qué no, también determinados fines sociales. ¿no? Hay mucha gente que dentro de las comunidades energéticas ya deja una parte de esa energía pues para eh, personas o familias en riesgo de exclusión energética. ¿no? Proyectos de este tipo que cada vez están formando más parte. O, mira, parte de los excedentes que estamos vertiendo a la red, se los dedicamos a proyectos eh, sociales. ¿no? Que de una manera yo creo, es una de las cosas que, que más nos, nos puede... Como digo aquí, ¿qué más podemos pedir? ¿no? O sea, yo creo que tenemos un instrumento precioso para poder trabajar un poco en ese proyecto. ¿vale? Como digo, básicamente los objetivos, proporcionar acceso justo y fácil a la energía renovable. Los eh, ciudadanos, los usuarios, podrán tomar el control y tendrán la mayor responsabilidad en las, en las necesidades energéticas. Eh, son oportunidades de inversión para los ciudadanos y los empleos locales. Esto me, me comentaba hace no mucho una, una asociación en un pueblo pequeño que dice: ojo, si calculamos el dinero que la gente del pueblo deja de pagar a la distribuidora de turno ¿no? y multiplicamos por 25 30 años, que va a estar esto viviendo, o sea, hemos calculado el dineral que se queda en el pueblo, pues ese dinero se queda en el pueblo, es así de fácil, ¿no? es ese tipo de cosas, si estamos hablando además del medio rural, de, de, de luchar contra la despoblación, pues una herramienta que es muy, muy potente, ¿vale? eh, Bueno, básicamente, como os decía, eh, el, el ámbito de actuación de una, de una comunidad va desde la generación de energía, eh, hablar de proyectos de eficiencia energética en un sentido más amplio, dar soporte para ayudar a la gente a tomar medidas de eficiencia energética en, en edificios, eh, compra regada, mmm, puntos de recarga, cualquier cosa que se nos ocurra que tenga que ver con el mercado de la energía y que hasta ahora pues, estaba en manos de muy poca gente, ¿vale? Bueno, al final, ¿quién puede formar parte? Pues como veis, ¿o qué, o qué tipo de asociación? Pues casi cualquiera, de ¿no? verdad que es mucho más sencillo de lo que nos parece siempre que se haga con cierto criterio, ¿vale? Yo, soy de verdad, eh, pondré la, la, la presentación a, a disposición, ¿eh? ¿vale? Vale, eh, al final, es verdad que estas comunidades energéticas han venido muy eh, pegadas eh, a una posibilidad que nos permitía la ley, que era el autoconsumo compartido, ¿no? Que es un factor también nuevo, de repente aparece la, ah, Antes, si yo tenía, si había cinco personas que querían hacer una instalación de placas, tenían que poner paneles para los 5, inversor para los 5, cable para los 5 y todo para los 5. ¿vale? Pues ahora ya no. Ahora ya eh, yo puedo hacer una instalación una y repartir esa energía para los que queramos formar parte de esa instalación fotovoltaica. Y cuando digo repartir la energía no me hace falta tirar un cable, ¿no? sino que yo entrego la energía con un contador y le digo a la distribuidora qué porción de esa energía va para cada uno. ¿vale? Eh, Esto nos va a permitir eh, ahorrar costes, a hacer más competitivo a la tecnología y por lo tanto que cada vez haya más gente que se pueda apuntar. O nos va a permitir que gente que no tiene la posibilidad de tener un tejado encima de su casa para poner placas pueda formar parte de un proyecto en el que en el barrio, en el pueblo, dispongan de un pequeño terreno que nos haya participado por ejemplo la, el ayuntamiento o la diputación lo que sea para este tipo de cosas. ¿vale? Aquí el autoconsumo. Mira, aquí hay, un, no me cuenta, hay una pequeña desactualización, eh, nos decía que la instalación para ser autoconsumo compartido, eh, bueno, pues eh, los, eh, todos tenemos que estar conectados a una misma red de instrucción, eh, que no hubiera más de 500 metros entre la planta fotovoltaica y las viviendas, esto ha cambiado. Eh, ya se ha publicado en el boletín oficial que son mil metros pero la, la, las, me parece que la, que la ministra anunció no que a ser dos mil metros pero no sé si se ha publicado los dos mil metros en el boletín es decir, nos dejan que desde... La... ¿se ha publicado ya? Ah, bien, Pues cubiertas. Sí, soy, que si la estación va en cubierta, exactamente. Si yo pongo placas en una cubierta, puedo repartir esa energía en vecinos que están hasta dos mil metros, que es una barbaridad, o sea, está bastante bien. Eh, pero no solamente eso, sino que además yo creo que hay veces que el propio mercado va por delante de la, de la ley y bueno hay compañías eh, comercializadoras de energía eh, eh, un poco gente que está buscando esas esa soluciones un poco especiales que ya te están haciendo estas soluciones de decir, bueno, lo que a ti te sobra, no te preocupes que eh, te lo puedo a llevar a otro sitio, así si que hay comercializadoras más avanzadas que están ofreciendo este tipo de servicios y que, eh, como digo, hay veces que van pelín por delante de la ley, lo cual no me cabe ninguna duda que la ley terminará por asumir ese tipo de, de, de prácticas. ¿vale? Bueno, el tiempo de autoconsumo compartido, pues hay eh, distintos eh, eh, tamaño, distintos tipos, en función del tamaño, como decía, por debajo de 100 kilovatios todo es más fácil en este país, eh, todo es más fácil, eh, aunque o sea, el otro día unos una reunión con Iberola y hablaba que creían que les iban a obligar a que fueran 250, ojalá, no es que sea un cambio importante, no es que sea radical, pero puede ser un cambio importante, sobre todo para este tipo de proyectos de comunidades energéticas y a lo mejor de la pequeña y mediana industria, eh, que por ahí puede haber un factor interesante, y al final, como digo, lo que se trata es de bueno, buscar eh, a, los, eh, a, los, a la gente que está interesada, poner unas placas eh, en un sitio que tengamos capacidad y aquí eh, insistimos mucho también con la administración que a nivel, sobre todo a nivel ciudad, tiene que implicarse en facilitar esos espacios en los que se puedan colocar placas para... para eh, que los vecinos del barrio o de la zona puedan eh, disfrutar de esa energía y a partir de ahí hacemos una distribución. Insisto, porque estoy diciendo que no hace falta tirar un cable a cada casa, ¿eh? eso es una, es una distribución eh, totalmente administrativa. ¿vale? Bueno, eh, comunidades energéticas que, que ya estén en funcionamiento y que son de éxito, poco hay unas cuantas, insisto en que todas estas son comunidades energéticas en las que la instalación es propiedad de la comunidad son los vecinos los que la han eh, instalado y, y, y la están explotando y deciden qué, qué y cómo hacen lo, la, la gestión de esa energía. ¿vale? Entonces, bueno, pues eh, a partir de ahí, ¿qué, ¿qué puede estar pasando? ¿Qué esperamos que pase con el autoconsumo en, en, próximos, en los próximos años? Bueno, pues parece que desde las instituciones eh, se está trabajando en simplificación de trámites, ojalá, eh, desde todo el sector estamos escuchando Hemos tenido un Real Decreto que nos ha traído bastantes fondos de los next generation para hacer este tipo de proyectos yo, yo creo que desde Europa se espera que siga un poco ese tipo de medidas fiscales y además eh, hay determinados ayuntamientos que ya están también ayudando y eh, digamos eh, beneficiando igual que un coche eléctrico paga menos menos eh, impuesto de circulación pues las viviendas que tienen placas solares pues pagan menos sí pues perfecto pues eh, vamos a seguir trabajando un poco en ese sentido entonces en el mercado qué es lo que estamos viendo instalaciones cada vez más grandes, ya no, no, no nos importa tanto que tengamos excedentes temporales, la gente quiere poner placas y en el tejado, que eso, al final esa energía eh, es rentable desde el primer o último y eso es una realidad. El autoconsumo compartido eh, lo vamos a ver de forma notable en los próximos años. Baterías están bajando bastante el precio y hacen que sean muy competitivas y a nivel tanto doméstico como de tamaño mediano eh, se, se están haciendo un hueco importante en el mercado. Eh, un tema importante también las instalaciones aisladas que son como el patito feo de la fotovoltaica vemos como al subir el precio de los combustibles por ejemplo el gasóleo y cosas de este tipo hace que determinadas granjas, sistemas de bombeo que hasta ahora estaban con gasóleo digan ostras, si es que yo aquí tengo una posibilidad real de sustituir el gasóleo por fotovoltaica que me permite tener mucho mejor servicio y además a un precio mucho más competitivo ¿no? o sea, gente que estaba desconectada de la red y luego también Seguramente veamos como eh, el impulso de lo que es el modelo de servicio energético, que es aquel en el que bueno, determinadas inversiones que a lo mejor son importantes, en lugar de hacerlas eh, una empresa por sí solo, se busca un socio tecnológico, un socio, eh, eh, tecnológico que le ayuda a, a hacer esa inversión. Y ahí tenemos empresas, eh, en el mercado hay muchísimas empresas que, siendo la instalación propia de los, de, de los usuarios les ayuda en la parte financiera y que le, les va a permitir eh, afrontar la instalación desde ya sin tener que hacer un desembolso. ¿vale? Y ahí, en el modelo ESE, también hay muchos casos de éxito que, que afortunadamente van, van ocupando un huequecito a lo largo y de, ancho de, de, de, de nuestro país. No sé si he ido muy rápido, pero tenía no, demasiado tiempo y doy paso a la esquina, ¿vale? Pues Muchísimas vale. gracias.